Muy bien, estamos de regreso en Médicos en Acción. Son exactamente las 7 y 3 de la noche ¡Exitosa! y eh, quiero pues anunciarles sobre la campaña oftalmológica que continuamos, continuamos en beneficio de todos ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Van a marcar el siguiente teléfono para que reserven su cita. Esta campaña va dirigida a aquellas personas que eh, no tienen eh, los recursos para poder atenderse en la especialidad de oftalmología, que requieran... Eh, eh, de, de la, la evaluación perdón, del oftalmólogo eh, que le pueda descartar algún tipo de enfermedad ocular, como la catarata, el glaucoma, el ojo rojo, la miopía, astigmatismo, bueno, cualquier enfermedad ocular vamos a estar atendiéndolos totalmente gratis durante toda esta semana. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el 758-4110, repito, 758-4110, eh, 4110 para que reserves tu cita. Eh, vamos a realizar la campaña en San Juan del Urigancho. Ayer tuvimos la presencia de 30 pacientes de exitosa que fueron atendidos totalmente gratis. Este martes también vamos a continuar y el próximo sábado también. Así que aprovechen esta campaña social. Y si alguien requiere el tema de los lentecitos, vamos a ayudarle también con los lentes y ustedes ya eh, con un precio económico compran las lunitas para que tengan sus lentecitos y también puedan ver, ¿ok? Entonces continuamos con esta gran labor social que ha enrumbado exitosa desde siempre, liderado por el doctor Armando Macé con este programa Médicos en Acción. Vamos a presentar a mi siguiente invitada, es la licenciada Erika Mora, es nutricionista, y vamos a hablar pues acerca de esta advertencia que el MinSA eh, nos ha nos ha brindado a todos nosotros acerca del riesgo frente al COVID-19 en el consumo de comida chatarra, cuáles son las complicaciones y cómo podría afectar nuestra salud el exceso de eh, la comida chatarra. ¿Cómo está, licenciada Mora? Muy bien, Daniel, gracias por la invitación y por acompañarlos por aquí, encantada. Yo. A ver, eh, ya sabemos que, que el, el, el sobrepeso es uno de los factores de riesgo eh, más eh, predominantes para los pacientes COVID-19, licenciada Erika Mora. Eh, ahora el MINSA pues, ha advertido acerca del riesgo de, frente al COVID-19 en el consumo de comida eh, chatarra. Lo primero que tenemos que hacer es educar a la población en, en, uh -huh. en, en decirles y separar qué cosa es una comida chatarra y qué cosa es alimento. Porque no todos... Eh, tienen esa noción clara de, de uno y el otro, ¿no? Entonces, hay, hay, hay como una trampita, ¿no? Hay como una trampita de, de una cosa. No, pero yo, yo como en mi casa, yo no como este, en la calle, ¿no? Sí, pero no significa que solo en la calle comes comida chatarra. También en tu casa puedes comer comida chatarra. Si agarras el pollo, sí. lo, lo, lo, lo pones eh, harina, pan y lo, y lo fríes, ya es una comida chatarra. O sea, no, no quiere decir que solamente en la calle vas a encontrar la comida chatarra puedes fabricar eh, tu comida chatarra sin darte cuenta en casa, ¿no? Entonces, yo quiero, por favor, licenciada Mora, que nos ¡Exitosa! ayude a distinguir esto. Sí, definitivamente lo que dices es completamente cierto. Eh, de hecho, la comida chatarra, me parece también que el ministro ha dado esa adver advertencia, más que nada, porque ahora se han reactivado también todos estos restaurantes, servicios de delivery, hecho que ha también incrementado... Eh, el, el que las personas pidan estos este tipo de alimentos en casa. Pero ahora no solamente este tipo de productos van a ser causantes de una dieta inadecuada, sino también eh, los alimentos que nosotros mismos preparamos en casa. Uh -huh. Todos ahorita en cuarentena hemos aprendido a cocinar, yo creo, y algunos es eso nos ha jugado a favor y otras personas nos ha jugado en contra de repente. ¿no? A mí me jugó eh, en contra. Es. Cinco kilos de más. <risa> ¡Uy, no! Entonces hay que poner ahí un poco más de atención no, la puse, en la alimentación y en el ejercicio físico. Sí, sí, sí. Definitivamente. Es... Entonces, de todas maneras, siempre lo que hay que considerar es si estamos preparando nuestras comidas con alimentos o con productos. Eso es algo, un punto importante a considerar a la hora de poder hacer una buena una buena dieta o llevar una buena alimentación en casa. Si yo utilizo productos, llámese eh, todo lo que es industrializado, Alimentos que ya vienen precocidos, yo incremento, de repente pongo muchísimas cantidades de azúcares o de grasas a mis preparaciones, definitivamente lo que yo estoy preparando es perfectamente comparable con un alimento que puede ser eh, denominado como un, fa como un fast food o como comida rápida. Eh, sin embargo, si es que yo utilizo alimentos naturales en casa que no son precocidos, que no tienen altos niveles de sal, de sodio, de grasas saturadas, de grasas trans, definitivamente eh, voy a hacer preparaciones más saludables entonces inicialmente todo parte desde una eh, compra o desde una lista de compras inteligente entonces eso es lo es, primero que debemos apuntar en casa es, eso es, es, es lo compra? que nos hace eso es lo que nos hace falta eso es lo que nos hace falta Exacto. la compra inteligente no eh, porque uno cuando va al supermercado lo primero que que, que busca pues justamente son alimentos que necesitan de una fritura necesitan eh, eh, del de, de azúcar no entonces nos vamos por ese camino y no tenemos conciencia de lo que de lo que consumimos eh, finalmente ahora no todos tienen la capacidad licenciada como usted sabe de poder eh, financiar pues una una alimentación balanceada pero pero según pues mis amigos nutricionistas eh, eh, me vienen informando y yo aprendiendo de ellos no necesariamente necesitas gastar mucho dinero en una alimentación claro. sana, sino en, en alimentos hay alimentos que son muy baratos, cuesta muy barato y que nos van a ayudar, como por ejemplo, a ver licenciada Mora, ayúdenos por ejemplo, los tubérculos qué variedad tan grande tenemos de tubérculos aquí, imagínese, si solamente en, no, en, no, en la no. categoría de papa tenemos como cuatro mil clases Exacto, más de 3.500. Sí. Entonces ahí en tubérculos tenemos muchísimos que podemos explorar, la papa, el camote, el yuca, no son malos, sino que hay que ver cuánta cantidad estamos consumiendo y de qué Ajá. manera la preparamos. Y, ¿no? Ya que, ya que mencionó, perdón, perdón licenciada, sí. ya que mencionó el tema de papa y camote, eh, muchas personas se aconsejan eh, que, que coman, o sea, las personas obesas que coman más camote que papa. ¿Por qué? Uh -huh. En realidad, en cuanto a valor nutricional, no es que difiera mucho. Eh, algo que difiere sí, lo, y lo que es bastante visible, es el color. Entonces, en sí el camote tiene más eh, beta vitamina A básicamente, que es un componente protector para el sistema inmunológico y súper positivo para la piel y para la vista. Eh, ah, pero bueno. en cuanto a valor nutricional, no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que sí, un tip, un consejo para que tengan en casa, es que si yo como o papa o camote, tengo que sí o sí comerme la cáscara. ¿Ya? ¿Por qué? No hay que botarla, no hay que... Pero no hay licenciada, zapas, ¿no? la cáscara viene con tierrita, la cáscara viene con hay unas cositas ahí. A ver, eso, a ver, super hay bien. que lavarlo súper bien, sí. Ya. ¿Por qué hay que comer la cáscara? Explíquenos. Porque en la cáscara está más del 50% de vitamina C de la, de la misma, del mismo tubérculo, tiene la mayor cantidad de fibra también y algunas vitaminas y minerales en esta, en esta parte. Entonces, si yo desecho la cáscara, estoy desechando la fibra, la vitamina C y estos componentes que son tan importantes. Si es que yo me como una papa con cáscara, me da dar sensación de llenura por más tiempo porque hay más fibra. Si es que yo me como una papa sin cáscara, me va a dar hambre muy rápido otra vez. Entonces, si queremos eh, mejorar nuestra alimentación, tenemos que aumentar el consumo de fibra. Y uno de esos consejos es aumentar también o promover que se consuman las, eh, los subérculos con cáscara, por ejemplo. Y nosotros botamos la cáscara, ¿no? Teniendo la, la mayor cantidad de nutrientes. Sí, qué pena. Entonces, hacer lo que sí hay que apuntar en casa para empezar a lavar súper bien nuestras papas y camotes y poder comerlo con cáscara hervida, o puede ser al claro. horno, o puede ser tal vez en puré, pero siempre claro. aprovechar todo el alimento. Al horno, al horno sale muy rico, entonces una muy buena limpieza de los alimentos, no ya saben también hay que desinfectarlos, ya, ya mis amigos exitosos saben cómo desinfectar sus alimentos y luego pues eh, tiene que ver mucho la preparación. Bueno, mencionó la papa y el camote, ¿qué otro tipo de alimento económico podemos encontrar y que sea rico en nutrientes y no nos ayuden a engordar? Las menestras también tienen ahí corona, por así decirlo, porque las menestras son tan nutritivas uh -huh. y aportan gran cantidad también de fibra, aportan hierro también, eh, aportan potasio, lentejas, aportan vitaminas, minerales, las lentejas, alberjas, los picoles, alberjas, las, las alberjas, la verjita partida, eh, hay infinidad bastantes payares, de ¿Payares? ¿Entra ejemplo, por ahí los payares? Por supuesto, Uy, por qué supuesto rico. y el tamaño de porción de las menestras es mucho mayor a la de, por ejemplo, si es que lo comparamos con fideos o con arroz. ¿Por qué? Porque tienen más agua y tienen más fibra. Entonces podemos comerlo ¡Exitosa! en mayor proporción, nos llena más y además no nos afecta mucho con el peso. Mm -hmm, muy bien. ¿En ¿Qué más, licenciada? ¿Qué más podemos incluir? El huevo, por ejemplo. El huevo es un alimento que es excelente en proteínas, tiene colina que es un, un componente que ayuda mucho a mejorar el sistema nervioso, tiene vitamina A, tiene proteínas de excelente calidad y grasas buenas que también son protectoras para nuestro corazón, a, a contrario de lo que se pensaba antes, que la yema tiene colesterol y que no se puede consumir uh -huh. en lo absoluto. Si nunca tenemos algún problema, ya de esto aparte de colesterol hay que consultar con el nutricionista, pero el, el huevo se puede comer entero sin ningún problema. O sea, no hay no que sacarlo, no hay que sacar entonces la, la yema. En lo absoluto, comer todo, aprovechemos todo el alimento completo yeah. eh, y, alima, y, y el huevo es un alimento como digo completo, de excelente calidad y que también lo podemos encontrar a muy buen costo ¿no, no, no te afecta, precio, ¿no te afecta el hígado el huevo? disculpe la, la... no, en lo absoluto en lo absoluto. Ya. Si es que hay un proble algún problema de salud previo, siempre consultar con, con, siempre consultar especialista. con el especialista. Ya. Exacto, ah, porque ah, estamos hablando de tamaños de porción, ¿no? Con ahora, porciones y tipos de porción. hablando de tamaño de, y hablando de los huevos, ¿el huevo de codorniz dicen que es mejor que el huevo de gallina? Es que en realidad ahí depende de con qué se ha alimentado el animalito no ah, okay. porque algunas cornisas pueden ser alimentadas con un, con semillas que tengan un poco más de omega por ejemplo grasas buenas así como también hay pollitos de corral que los elimina, eh, hay gallinas de corral que los alimentan y eso es importante con, de repente eh. semillas ricas en omega 3, exacto lo cual hace que el giro alimento tenga más omega 3. Eh, pero en, re, en general en general no hay ninguna diferencia digamos muy muy importante en cuanto en cuanto a ambos huevos ¿no? bueno usted mencionó también algo eh, eh, importantísimo licenciada que es la alimentación de, de, del, del animal no así es o sea, con una buena alimentación vas a ver un buen resultado uh -huh. Efectivamente, de todas maneras, así como las mamás, esto, a las mamás se les recomienda que te hagan una buena alimentación, porque también así van a tener una buena calidad de leche matama, igual pasa con los animalitos que nosotros consumimos, en algún momento la, la alimentación que ha tenido el animal también va a repercutir en la calidad alimenticia de, de sus productos. no Ya, ahora amigos de Exitosa, por favor escuchen atento y tomen nota lo que nos va a decir la licenciada Erika Mora acerca de las eh, enfermedades, las enfermedades que se podrían originar en nuestro organismo por el consumo de comida chatarra. A ver, eh, licenciada Erika Mora, ¿qué enfermedades podríamos contraer si es que eh, empezamos y no, no nos quitamos el, el hecho de comer esta comida chatarra? Eh, número uno, tenemos a la diabetes, pero sin llegar a diabetes, lo que está siendo bastante común ahora es la resistencia a la insulina, que es la, la por así decirlo, la madre de todos los males que hay. ¿no? Todo lo que es hipertensión, todo lo que es esto enfermedades del corazón, todo parte de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo un alimento que probablemente sea bastante alto ¡Exitosa! en azúcar y pobre en fibra. Entonces, uh -huh. el azúcar se absorbe demasiado rápido, con lo cual el páncreas no se crea suficiente insulina y que esto se descontrola en nuestra sangre. Entonces, número uno, tenemos la diabetes y la resistencia a la insulina. Número dos: si yo consumo alimentos que son muy ricos en grasas, específicamente en grasas trans y saturadas, se va a elevar en mi sangre el colesterol malo, el que se pega a todas las paredes de nuestras arterias y dificulta la circulación, y va, se va a reducir también el colesterol bueno, que es el que pasa como un camioncito de basura limpiando todas nuestras venas y arterias. Entonces, número uno tenemos diabetes, número dos tenemos cualquier tipo de enfermedad coronaria o al corazón. Eh, y número tres, tenemos básicamente lo que es la hipertensión, que uh -huh. se da gracias al consumo excesivo de sodio, ya que estos alimentos o estas preparaciones pueden estar, pueden contener de repente embutidos o alimentos precocidos que son muy elevados en sal y en sodio, esto hace también que incremente también la, el volumen de sangre y el flujo de sangre en el cuerpo y hace que mi corazón bombee y trabaje mucho más. Y después esquina la famosa hipertensión, que se le dice que es una una enfermedad muy silenciosa, pero bastante mortal. Entonces, todo parte o mucho de esto parte eh, en la alimentación y lo que estamos comiendo en casa. Así que es muy importante tener bastante en cuenta qué estamos comprando, qué estamos cocinando y qué cantidades estamos comiendo. Perfecto, muy bien, licenciada Mora, muchas gracias por su participación. El día de hoy, Médicos en Acción. ¿Dónde nos podemos eh, contactar con usted, licenciada? A través de mis redes sociales, me encuentran como Erika Mora Nutricionista en Instagram y en Facebook. Y si quieren mandarme un correo, Erika com y yo encantada de resolver todas sus dudas. Perfecto, muy bien, muchas gracias, eh, licenciada. Felizas noches. Ok. Eh, bueno, me estaba preguntando aquí en interno eh, eh, los mensajes que estoy leyendo acerca de la dirección de la campaña. Es en el. Anote, por favor, eh, la campaña oftalmológica que se va a realizar durante toda esta semana, que es totalmente gratis para ustedes, amigos de Exitosa, es en la Avenida Santa Rosa 1719. Avenida Santa Rosa 1719, en San Juan del Lurigancho. Ok, anotado. Y el teléfono es el 7584110 para que reserven su cita. 758 4110. Vamos ahora a comunicarnos con eh, el doctor Julio Díaz.